Este artículo 48 regula las comunicaciones del interno con el abogado y con el procurador, abogados o procuradores que le representen tanto en las causas que tenga preventivas como penadas. ¿Vale? En, este caso, en este caso hablamos siempre de procedimientos penales. El primer punto regula la situación o lo que tiene que acreditar el abogado o procurador cuando se persona en el centro. Nos dice en el 48.1. El abogado o procurador que se persona en el centro deberá presentar el carnet que le acredite como abogado en curso. A continuación también tendrá que acreditar el volante expedido por el respectivo colegio al que pertenezca. ¿Vale? A continuación, nos habla y nos hace una excepción que muchas veces nos genera muchísimas dudas. En este caso, si el interno estuviera condenado por delitos de terrorismo, y más adelante nos, anda, nos habla de bandas o grupos armados, aquí esta banda o grupo armado quedó obsoleto, tenemos que entender, delitos de terrorismo o delitos cometidos en el seno de grupos u organizaciones terroristas, en este caso el volante deberá ser expedido por la autoridad que conozca de la causa. Es decir, un sujeto que esté condenado por un delito de terrorismo, en lugar de expedir el volante al respectivo colegio, este tiene que ser expedido por la autoridad que conozca la causa y asimismo tendrá que acreditar el carné que le acredite como abogado o procurador en curso. ¿vale? Esta es la primera de las situaciones. Delito de terrorismo cometido en el seno de grupos o organizaciones terroristas, el volante tiene que ser expedido por la autoridad que conozca de la causa. A continuación nos habla de eh, el, lo que tienen que acreditar o lo que hay que anotar. Se anotará en un libro de registro. Este libro de registro se anotará la fecha y hora de celebración de la visita, el número de la causa por la que está personado. Aparte de ello, tendremos que anotar los nombres y apellidos de los comunicantes, entiéndase abogado o procurador con el interno, y en este caso, el, el contacto del, del funcionario, en el control de esta comunicación, el control será únicamente visual, ¿vale? Asimismo nos refiere que no se someterá nunca a limitación en cuanto a duración y frecuencia, ¿vale? No hay límite. No hay límite en, en cuanto al número de comunicaciones que puede establecer con su abogado defensor o con sus procuradores. ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, la única limitación que hay es ese horario regimental que puede interferir en el buen funcionamiento del centro. Me explico, un interno que está, eh, que tiene que acudir al recuento, que tiene que eh, disfrutar de ese descanso nocturno, obviamente no va a estar esas horas comunicando con el abogado defensor. ¿vale? Bueno... En estos casos vemos que aquí vemos un abogado que está personado en la causa y es la primera de las circunstancias que tiene a todos los efectos consideración de abogado defensor, ¿vale? Abogado defensor es aquel que consta en el expediente, ¿vale? La segunda de las situaciones que tiene esta consideración de abogado defensor, abogado que consta en el expediente, es aquel abogado llamado... Por el interno, o bien a través de sus familiares, o a través de la dirección del centro. Este abogado, igual no se ha personado en la causa, o ya está, o, o lo único que va a intentar aquí es saber si lo defiendo o no, si se va a personar en la causa como abogado de defensor. Vale, aquí vemos la posibilidad de que se llame a este abogado por parte del interno a través de los familiares o a través de la dirección del centro. Esto es lo que se llama SOAG, es decir, el interno carece de recursos, se llama o solicita el servicio de orientación y asistencia jurídica gratuita para que un abogado le defienda, ¿vale? Para que un abogado de oficio se persona en el centro y le defienda. También tendrá la consideración de abogado defensor a todos los efectos. Después veremos la importancia de esto, ¿vale? La tercera de las situaciones, tal como nos refiere el artículo 48, es aquellos abogados que sean llamados por el interno y no le defienden esas causas penales, por ejemplo, imaginaos que están defendiéndole un procedimiento civil, una separación con su mujer, etc. Estos abogados nos dice que las comunicaciones se celebrarán en los mismos locutorios especiales, pero estarán sujetas a las normas del artículo 41. ¿vale? El último punto de este 48.4 nos refiere lo siguiente. Si el abogado defensor del interno, si el abogado eh, acreditase una vez se persona en el centro, un, justi una, un, un justificante de la autoridad judicial en caso de detenidos y presos o un justificante del juez de vigilancia, en el caso de penados, tendrá la consideración a todos los efectos de abogado defensor. ¿Y por qué es importante todo esto que estamos viendo aquí? Bueno, aquí vemos tres situaciones. Primero, el abogado que consta en el expediente, el abogado llamado a través de la dirección del centro y el abogado que trae una acreditación, una autorización de la autoridad judicial o el juez de vigilancia, estas tres situaciones Tendrá en todo caso la consideración de abogado-defensor. ¿Vale? Sin embargo, todos los abogados que nos acojan a estas tres situaciones que vemos aquí estará sujeto por las normas del artículo 41. Ahí quiere decir que podrá suspenderse o intervenirse la comunicación por decisión administrativa por parte del director. ¿Vale? Y estará sujetas a esas razones o esas limitaciones de seguridad, orden o interés del tratamiento. ¿Vale? En los restantes casos no. En los restantes casos lo único que nos dice es, tal como refiere el 48.3 de este reglamento, las comunicaciones entre el interno con el abogado o defensor. El abogado expresamente llamado por asuntos penales a través de la eh, dirección del centro o aquel que traiga la acreditación de la autoridad judicial o juez de vigilancia, en ningún caso, nunca, podrá ser suspendida o intervenida la comunicación por decisión administrativa. ¿vale? Es decir, esta decisión, esta suspensión o intervención tendría que ser por decisión judicial. ¿vale? Nos quedamos con esas cuatro situaciones. Abogado llamado a través de la dirección del centro, abogado que consta en el expediente y está personado en la causa o aquel que trae una acreditación o una autorización de la autoridad judicial en caso de detenidos y presos o juez de vigilancia, nunca puede ser suspendido o intervenido por decisión administrativa. Los demás casos sujetos a las eh, normas contenidas en el artículo 41. En todo caso, muy importante, en todo caso, las comunicaciones se celebrarán en los mismos locutorios especiales, que son similares a los locutorios de las comunicaciones orales, pero en determinadas situaciones tienen unas características específicas por si hubiera que proceder a la intervención. ¿Vale? Con esto damos por finalizado el artículo 48. Un saludo.